Buenas tardes a todas y a todos, este, yo represento o tengo el cargo de ser el coordinador de democracia y desarrollo de nuestra organización, nuestra organización es una organización de base, están agrupados autoridades eh, también tradicionales y también hay autoridades eh, en este caso municipales, somos una organización que está en Campeche, está en la región de Calakmul, hemos crecido ahora en la zona de Atasta, hemos, este, también tenemos presencia en Candelaria, eh, ya mencionaron alguna compañía de nosotros, que es esta, en este caso, Sara López. Y en ese sentido, pues nomás decirles por los que queremos este, algunas cuestiones más emotivas y demás. Bueno, nosotros nos opusimos, eh, cuando se hizo el plan Puebla-Panamá, y cerramos la carretera que va de que quería de Cancún hasta Tikal y se impidió en el municipio de nosotros es decir no pasó no pasó en, en la carretera y ahí lo tuvimos este tuvimos eh, cerramos la carretera un buen tiempo ahí entre Escárcega y eh, la vía entre Escárcega y, y Bacalar también la cerramos por por cuestiones de sequía también tuvimos hace poquito, el año pasado, impedimos que se construyera la carretera que va de Shkanja hasta Shpujil y ya lo detuvimos, no pasó. Y el tren, quién sabe, yo creo que quién sabe. Y ya detuvimos algunos otros procesos de un proceso de que se vienen de los parques solares, estamos eh, haciendo defensa y también estamos haciendo esos procesos de defensa general. Bien, lo que, vamos a, yo le llamé a este proceso este, el desarrollo y el despojo este yo sí quisiera empezar con una primera una anotación que obviamente pues todas las organizaciones indígenas que trabajamos tenemos que tener una visión clara de dónde vienen todas estas causas. No es únicamente responder por responder o una resistencia por resistencia. Para nosotros nos queda claro que la, el, en esta etapa del capitalismo hay una expansión geográfica y una reorganización espacial del capital. Y en este caso, como dice David Harry, eh, la idea es que hay una acumulación por despojo. Y esta acumulación de despojos se presenta en varios niveles y en este caso para nosotros es claro que en la península, este, y eso quisiera aclarar, si sí no tenemos una no un mineral como tal, pero si sí hay es activismo desde hace muchos años y casi nadie ha escrito nada sobre lo que hace Ica eh, en este caso en la Morelos extrae eh, nuestra piedra viene desde la zona de, de Yucatán y de distintas partes y se lleva la, la piedra rosada si vieran ustedes un, una comunidad que se llama Calqueto, van a ver que se han eh, desforestado se han acabado los cerros se llevan la piedra completa y lo hacen mármol y se lo llevan a otros lugares y ese es el extractivismo y abierto otro es y lo vemos es el cemento el cemento se llevan y se despojan de nosotros el, la arcilla porque no, nuestra tierra es tierra roja y es muy pegajosa y por eso servía mucho para la construcción y la edificación de las, de las estructuras en este caso en los centros ceremoniales en ese sentido hay, una, hay un extractivismo muy fuerte por parte de cementos maya o ICMEX que extraen muy fuertemente esto Calamuro también tiene una parte muy fuerte de, de que tuvimos que detener esta parte de yeso. Casi estas, estas luchas que hemos dado casi no se han notado porque han sido más regionales y en este caso también cementos maya extraen, y son camiones y camiones que se extraían de ahí para llevarlo hasta Mérida entonces esta parte de, también de extracción se da no únicamente el mineral de oro, plata así, y demás sino también con la piedra entonces hay que defender la península no nada más por la extracción y, y también la extracción de la sal y, otras, y otros tipos de, de procesos minerales en ese sentido creemos que el capital requiere de una infraestructura y, este, y este, en este sentido todo el proceso de construcción de la infraestructura que se está desarrollando de crear un tren es parte de transportar todos estos materiales que están haciendo y, y en este sentido la idea es de, para nosotros queda claro que la, la construcción de la infraestructura hasta largo plazo es lo que va a estar creando este Tren Maya ese famoso Tren Maya es una, un proceso de ir creando infraestructura de transporte también jurídica, centros poblacionales, esto de ir a hacer, no son 17 son 15 las, las supuestas ciudades y con 50 mil personas, es parte de una colonización también, no es la colonización únicamente del pensamiento, sino también la colonización física concreta y, explí y explícita de quitarnos los recursos en este sentido este, nosotros decimos no a este proceso de, de extractivismo y pasamos eh, por eso yo quisiera, bien como buen campechano, partir a la parte, de, en este caso, de la, de la conclusión final. La iniciativa de construir un tren maya como detonador de la economía en la península es un planteamiento vertical centralista que provocaría un despojo paulatino sigiloso y provocado impactos en el deterioro de los territorios de los pueblos indígenas tanto en su producción, economía, medio ambiente, seguridad social y sobre todo romperá los sistemas productivos locales, el tejido sociocultural y que los beneficios, utilidades y ganancias las obtendrán las grandes consorcios o co empresas. Eh, nosotros que creemos que hay que considerar varias cuestiones no es no al dualismo de sí o no al tren maya, sí al análisis del contexto de todos los niveles ambientales, económicos, sociales, culturales y e investigación de los impactos, casi no se habla aunque todavía se en papel eh, son, hay que comenzar a investigar y de ver el futuro los cuestionamientos no son, lo que queremos hacer es que no en la presentación no son únicamente contestatarios, sino son parte de la vida que hacemos cotidianamente. Para nosotros nos queda claro que las políticas públicas siguen siendo, como en el INI, totalmente asistencialistas. Siguen siendo paternalistas, desde arriba el papá que viene a enseñarnos qué, qué tenemos que hacer y que nos dice, a ver, te asisto porque estás muy pobre, eh, en, en, eres famélico y te voy a, en lugar de los jaguares gorditos y demás, te traigo aquí la, y que eres famélico, te traigo la comida. o La, la cuestión de CBI que nos dicen, vamos a incluirte, y no nos hablan como sujetos de derechos colectivos ¿no? y públicos, nos hablan más bien, incluyen mi barco, incluyen mi tren la otra es en este sentido este, FUNATUR y, y en este caso nos parece totalmente neocolonialistas, colonizadores físicamente, intelectualmente con su centro de desarrollo urbanos o comunidades de nueva, le llaman comunidad nueva turística, al llevarnos a la civilización y la modernidad porque si sí tuve debate con Rogelio Jiménez Pons y me decía que yo, como buen planeador trae todo organizado, bien pensado y nosotros indígenas pues somos, no, no sabemos planear, no sabemos organizar, no sabemos nada entonces nos trae la civilización, la colonización física en ese proceso en este caso, si hay algunas imprecisiones no son por parte de nosotros, ni de los que están aquí, ni los que nos anteceden porque ha habido una serie de falta de información o la información es sesgada, es parcial y a decir no es transparente Muchas de las informaciones que tenemos las recabamos por todos lados y andamos tratando de hacer nuestro banco de material de información por todos lados porque no hay una información clara, precisa y demás. ¿no? Bien, este es el famoso eh, tren y esta es una presentación de ellos que en su segunda versión es un proyecto integral de desarrollo regional. Y que es lo que dicen ellos que es lo que buscan, nosotros vemos al revés. Eh, en este caso, tenemos 30 años desde que se decretó la Reserva de la biosfera de Calacún y hasta ahorita siguen los conflictos de las tierras, hasta ahorita. No hay todavía conflictos de de desplazamientos y hasta ahorita hay una inseguridad de la tierra. No hay solución y ya quieren poner otro problema. <ríe> Digo, ¡ay, qué barbaridad de estos! Entonces, hay un problema de, de desplazamientos dentro de la reserva, hay territorios que se suponen eh, bienes nacionales, ejidos, pequeños propietarios, eh, que no tienen en este caso ninguna solución de estos conflictos. También, eh, si ven en todo el proceso, en muchos lugares, hasta en Bacalar y en otros lugares, en el mismo jaracho que está también nuestra organización, eh, ¿qué pasa? Eh, no han pagado ni las indemnizaciones del tren pasado, ahorita ahora con esto, como dicen lo primerito que dijeron los de Bacala y los de Carrillo Puerto, si leen las noticias dicen, no hay tren si no nos pagan las indemnizaciones anteriores, imagínense ahorita… Bueno, luego está la desincorporación de la tierra del uso del suelo, que si no se desincorpora, por ejemplo, todas estas reservas de Tanto de Ciancán, eh, de Balancú, de eh, el mismo, en este caso, eh, Calacún, ¿cómo le van a hacer? A uno no se pone a pensar si hay un decreto y en este decreto, eh, que son, bien, eh, bien, en este caso, reservas y demás áreas naturales eh, protegidas, tendrían que hacer todo un procedimiento diferente por eso tampoco estoy de acuerdo con lo que decía el, este señor Jiménez Pons decía, eso lo resolvemos en un año en un año y en un año va a ser todas las modificaciones jurídicas y demás piensan que vienen a traernos la luz así tan rapidito ¿no? lo otro también miren, estos son los famosos centros de desarrollo que nos quieren traer wow, nosotros decimos, esta este es planeación una planeación de sus centros urbanos de nueva comunidad nosotros decimos no, esto no es lo que queremos nosotros eh, lo que nosotros decimos es que sí va a haber despojo y va a haber despojo a todo lo que hemos venido construyendo desde hace más de 30 años entre estos ellos piensan que supuestamente en una agroecología, pero lo que vemos es más bien quieren traer a los menonitas y nos quieren culpar a nosotros que estamos haciendo el proceso de, en este caso, de desmontar, de desmontar las tierras y de destruirlas. Y no, son los menonitas, es, textualmente son ellos los que están haciendo todo el proceso de esto. Y ya se están llegando a Calacún, quieren comprar tierras eh, donde están las rancherías, quieren apropiarse y comenzar a hacer todo este proceso. Nosotros decimos, no, no nos culpen de esto. Esa es la culpa de ustedes que les permiten y no los frenen a los menonitas. Y en ese sentido, y, y va a haber un enfrentamiento en las comunidades con ellos porque de alguna manera el que vengan ellos, desde, eh, en este caso, traten eh, de nuestra selva, va a ser un problema serio. ¿no? En ese sentido, nosotros decimos, nosotros hemos venido construyendo y, y si ven ustedes, eh, ¿cuántos...? Cuántos apicultores hay? Hay en este caso, eh, si ven en total aquí abajo son sistemas de apicultura, 2.127 personas que viven en el municipio, que viven de la miel. Hay más de 109.000 en este caso colmenas, que esas serían despojadas, destruidas con un tren porque esa es la zona y si ustedes saben o si no lo sabían, la mejor miel del mundo es la de la península de Yucatán y se le llama la miel base y en ese sentido construir un, un tren, fragmentar la selva el fragmentar, y fragmentar con esto el proceso va a romper el esquema del ecosistema y la polinización nos va a destruir por eso decimos nosotros en las zonas de reserva no puede pasar el tren y no lo vamos a impedir eh, y en ese sentido creemos también eh, está la cuestión de que hemos venido construyendo agroecología y hemos venido tratando de hacer trabajos de, de construcción de sistemas de producción local. Y con este tipo de sistemas de producción, imagínense, para mantener, quieren poner por lo menos tres centros de población ahí en nuestra región, en San Luis, sobre la carretera. Imagínense lo que nos va a ocasionar a nosotros 50 mil personas, 150 mil. Ahorita somos 30 mil y no nos da el agua. Ahora con esto nos va, nos va a destruir todo el sistema. Seguimos. Este, lo otro también, miren, en cuestiones ambientales, como dice aquí, tenemos, eh, habría, tenemos en este caso 350 especies de aves residentes y ma malas migratorias, 100 especies de mamíferos, 16 especies de anfibios. 1.600 especies de plantas nevasculares, tenemos 153 familias, y bueno, hay una serie de, somos la segunda zona de todo México de biodiversidad y que esta se vería fragmentada si nos ponen primero una el tren, después nos quieren construir otra carretera, facilitar todo, nos lo va a destruir y en ese sentido vamos a perder y que aquí se encuentran con otro, otro de planteamiento. La reserva de la biosfera de Calacur está decretada, como en este caso, como patrimonio este, mixto de la humanidad. Aquí van a tener un conflicto más con todo lo que sería la UNESCO. Y bueno, no se resuelve, como dice el este, Jiménez Ponce, en una. Bueno, en otra, en una, en otra cuestión rápida, este, el crecimiento económico, como decimos nosotros, nosotros tenemos proyectos ecoturísticos tenemos proyectos que ya no le llamamos en este caso ecoturístico sino turismo biocultural y en estos procesos que tenemos el traer turismo 8 mil personas diarias la carga de, de, de en este caso de turismo que traería nos pues va a destruir todo estas, estas personas no, no entienden ni han visto realmente el turismo cuando hablan de cómo se... De, cómo se desforesta, qué necesidades tiene un turista, un turista necesita por lo menos agua, baños, basura, hace basura, hace mucho más que cuestiones hasta pedir. wow, ya se nos está perdiendo. Bueno, la idea es, este, nos va a destruir este turismo que, que van a traer en masa, nos va a destruir también el turismo que hemos ido construyendo, ese turismo biocultural donde hay intercambio de culturas a culturas y eso nos va a destruir un tren como este. El, bueno, estos son los famosos tres eh, trenes y sus pasos de flor y fauna. Ya me un poco porque digo, por ahí, en el tren va a pasar un, un semáforo no va a decir oye, ahorita pasan los changos, ahorita después pasa el mono zaraguato, después va a pasar el tapir y van a, a andar por ahí cruzándose. Sí. Bueno, seguimos. La, la idea también de los impactos de los edificios y esas ciudades, decimos aquí va a haber una serie de especulaciones muy fuertes tanto de, aparte del servicio del agua, imagínense, nosotros hacemos y, y capacitamos en, en manejo de pluviómetros. Ha reducido el, el agua, eh, hay una captación de 8 mil mililitros al año cuando llueve, ahorita se reduce los últimos dos años, de 200 a 400. ¿Qué van a traer del agua? ¿Nos van a traer agua? Como dicen, este es un problema del agua, que van a traer de dónde? ¿Van a desviar ríos? ¿Qué van a hacer? ni ¿Conocen los sistemas de agua que manejamos ahí? Yo manejo ahí algunas cuestiones rápidas de mencionar. Bueno, es, es nomás para que sepan que va a haber problemas con el agua. Seguimos. Bueno, hay eh, toda una serie de problemas de tierras, de, de procesos que nos van a generar conflicto y nos van a generar más un despojo de todo tipo. Y para no que. Miren, yo, nosotros los que creemos también en la seguridad pública, miren, ese es un problema. Todos los días hay muertos en, en, en Cancún. Si leen las noticias en Cancún y en todas las zonas de Playa del Carmen, hay muertos: secuestros, levantones, pagos de, de, en este caso, de piso. Nosotros decimos: este tipo de proyectos, eso es lo no que trae inseguridad, violencia, feminicidios, todo. Nosotros no podemos aceptar un tipo de tren como este tipo de cuestiones, porque va a pasar lo mismo. Dicen que no, que estaba muy planeado, pero no, es que va a haber mucha seguridad, cuál la que van a decir que nos va a hacer autoritaria. Si ahorita tenemos problemas con lo que le llaman ahorita la esta bueno, ahorita tenemos una que le quitan a los campesinos, a nuestros compañeros indígenas, le quitan la leña que es para cocinar y los detienen y a los taladores como los menonitas no les hace nada. Está terrible eso. Bueno, eh, en, este, en este caso, nomás mencionar rápidamente que tuvimos un encuentro el día 22 y 23 en Isungil, donde nos reunimos de distintas partes de la península y estos son los resultados de que hemos tenido y que decimos que sí al buen vivir, no a la destrucción, no al despojo. Y por último, pues, nos gusta tener también que no somos única, únicamente francotiradores o que nomás hablamos por hablar, tenemos procesos organizados, tenemos una visión de sustentabilidad, creemos que podemos hacer mucho más, estos son elementos. Que vamos diciendo, esta es parte de lo que hacemos: hacemos agroecología, tratamos de hacer, hemos hecho, tenemos parcelas demostrativas, parcelas experimentales, hacemos colonización cruzada, les enseñamos a la gente a hacer un proceso de ir reduciendo el manejo, de, en este caso de químicos, y eso es lo que nos van a despojar si se meten en un tipo de tren como es. Este. Por último, es con lo que hablamos del turismo: cómo hacemos cadenas productivas de turismo, haciendo distintas actividades y que lo estamos haciendo. Sí. y en este caso pues bueno, también parte de esto y hacemos también, pues, queremos hacer otras partes de energía renovable con la jaltrofa y demás bueno, y nomás porque ven los datos de Calacún, de, de, de la marginación, pero también creemos que hemos ido avanzando en otros procesos ya, bueno, disculpen pues, rápidamente, se habla más sobre los impactos, perdón aplausos bueno.